Esto es una continuación de un video que hicimos hace 5 o 6 meses y en ese video te explicábamos cómo este superalimento te ayuda a perder grasa más rápido y comprobado por estudios que te los vamos a enseñar también en este video por si te perdiste el video anterior. Algo muy importante que nos dijimos en ese video y que tienes que saber es cómo tomarlo para que efectivamente te dé resultados. Porque puedo leer todos sus comentarios y sé que aún hay personas que piensan que ese tipo de herramientas, que ese tipo de información de lo que te voy a compartir el día de hoy o de bebidas o de jugos o de cenas, simplemente es como esto y veo los resultados y no. Es como la respuesta te... final es, es el contexto total de la dieta y estas son herramientas sumamente efectivas que utilizadas de la manera correcta dan los resultados. Pero como toda herramienta, si la usas mal te puedes lastimar. Claro. Un martillo clavas un clavo, te das en el dedo, y te... Te, te el dedo y te dañaste el dedo, entonces tienes que saber la forma correcta de utilizarlo. Bienvenidos, suscríbete en este momento al canal y activa las notificaciones. Hace años nosotros venimos hablando de ayuno intermitente, pero solamente hemos compartido las técnicas básicas. Así como hay un tipo de alimentación,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 en los cuales he llegado a una conclusión muy certera que es el mejor tipo de, de evidencia que podemos tener con respecto a esto. El consumo de aceite de oliva extra virgen mejora la composición corporal y la presión arterial en mujeres con exceso de grasa corporal. Un ensayo clínico aleatorizado doble ciego controlado con placebo. Ese es el nombre del estudio. Este tipo de estudio es uno de los mejores que se pueden hacer. ¿Qué quiere decir con placebo? Placebo es el grupo en el que le estás dando algo que realmente no tiene un beneficio fisiológico, pero podría brindarte un beneficio psicológico, uh -huh. y por ese beneficio psicológico se expresan los resultados físicamente. Por ejemplo, hay pacientes a los que les dan caramelos, azúcar. que les dan azúcar, azúcar para, ver si es que, para ver si es que tienen un efecto positivo, y como los pacientes creen que, tienen una, que van a tener un efecto positivo, lo experimentan, y por eso hacen estos estudios. A un grupo les dan el alimento o el medicamento o el suplemento que se quiera comprobar y le dan uno que es falso. Y si el grupo aquí tuvo el beneficio y el grupo acá no tuvo el beneficio, eso quiere decir que sí ejerce una respuesta fisiológica positiva. Y si el grupo acá no vio ningún resultado, definitivamente es que ese alimento produjo el beneficio. Pero en el caso de que este grupo vea un beneficio y este grupo vea un beneficio, eso quiere decir que tal vez es el efecto placebo. Algo más que quiero aclararles es qué es la composición corporal. La composición corporal es de que está hecho tu cuerpo, básicamente. Cuánto es grasa, cuánto, ¿Cuánto es músculo? músculo. Y qué es lo que dice aquí, que el aceite de oliva ayudó a mejorar la composición corporal. Eso quiere decir a perder grasa mientras mantenías o aumentabas tu músculo. Que eso es lo que todo el mundo quiere o lo que todo el mundo debe apuntar. Ahora, es importante que sepas cuánto aceite de oliva y cómo utilizarlo y eso va a lo largo del video, así es que no te vayas todavía. Compárteles por favor los resultados de ese estudio. Para que vean lo increíble que es esto. La pérdida de grasa fue 80% mayor en el grupo de aceite de oliva en comparación con el grupo de control. Qué increíble, 80% mayor. Entonces el grupo acá vio una reducción mayor de peso uh -huh. y estaban llevando la misma dieta, misma mismas calorías, actividad física similar y el grupo acá bajó 80% más que el grupo acá. Es. Eso es significativo y lo, lo hemos podido probar después de estos estudios lo hemos probado con nuestros pacientes y clientes y los resultados muy buenos. Ok, continuemos. Porque aparte de ver un beneficio en la pérdida de grasa, un beneficio importante en un aspecto de salud. El grupo de aceite de oliva también redujo la presión arterial diastólica en comparación con el grupo de control. Entonces, la utilización de aceite de oliva también te va a ayudar al tema de la presión arterial. Creo que todo el mundo conoce que te ayuda a la salud cardíaca sí. y el colesterol, pero a la presión me parece que es un beneficio que no es tan conocido, pero ahora lo sabes. Ahora la conclusión, ¿cuál es? El consumo de aceite de oliva extra virgen redujo la grasa corporal y mejoró la presión arterial. Nuestros resultados indican que el grupo de aceite de oliva extra virgen debe incluirse en los programas de energía restringida para el tratamiento de la obesidad. Perfecto, clarísimo. El consumo de aceite de oliva extra virgen, pero en las cantidades correctas, que eso es parte del estudio que tenemos vamos a compartir más adelante, pero en una forma más práctica, no tan confuso como lo puedes leer en un estudio, va a reducir la grasa corporal. Pero en el contexto de un plan, como dice aquí, con reducción energética, con reducción calórica, va de la mano las dos cosas. Ahora veamos el metanálisis, que es el análisis de diversos estudios. Aceite de oliva y peso corporal, revisión sistemática y metanálisis de ensayos controlados aleatorios. Los resultados de este metanálisis fue que después de observar más de 490 estudios, realmente solo 11 entraron dentro de la categoría para llegar a las conclusiones. ¿Por qué? Porque los otros estudios tenían ciertas fallas. Pero bueno, los resultados dentro de estos 11 fueron que hubo una mayor reducción de peso uh -huh. en comparación al grupo de control también hubo una disminución importante en la circunferencia de la cintura es decir, perdieron medidas pero los resultados solamente se observaron cuando el aceite de oliva era consumido en su estado natural uh -huh. no en cápsulas o sea, es que no un suplemento, claro. no Ajá. pero realmente viendo los estudios, esto pasaba porque la cantidad de cápsulas era mucho menor a lo que realmente lo necesitabas tal vez en una cucharada o dos o tres o las que necesitas, que te voy a decir más adelante para obtener estos resultados los beneficios, mm. claro. La conclusión del metanálisis es que una dieta enriquecida con aceite de oliva puede ser una estrategia importante de control de peso en personas sin eventos cardiovasculares previos. Bueno, eso es la evidencia, entonces ya sabes que lo que te vamos a decir funciona. Si quieres ver los estudios te los voy a dejar abajo en la descripción. Mira qué información tan increíble que te hemos compartido, yo creo que esa información se merece un like. Si te parece que esta información te va a ayudar y que es importante, ayúdanos con un like. Tu like nos ayuda muchísimo para crecer y también a que esta información llegue a más personas. Ahora, ¿cuánto vas a usar y cómo los puedes usar? En los estudios se habla de dos cucharadas de aceite de oliva al día, pero recuerda que es dentro del contexto de un plan nutricional con un déficit calórico. Claro, eso es importante. Cada cucharada de aceite de oliva tiene 120 calorías y por eso, si solamente añades dos cucharadas de aceite de oliva a lo que ya estás haciendo ahora, solamente vas a agregar más calorías. Si hay la posibilidad que le incluya aceite de oliva en tus ensaladas o en alguna bebida, como te vamos a enseñar más adelante, se reduzca tu apetito y que por eso comas menos. Uh -huh. Pero nuestra experiencia no pasa en la mayoría de los casos. Por lo que si vas a agregar aceite de oliva, lo que tienes que hacer es remover otras porciones de aceites. Por ejemplo, el aceite vegetal para cocinar. Uh -huh. O el aceite de coco. O incluso el aceite de coco, que es bueno. Puedes combinarlos, pero bueno, eso es un poco más complejo y no los quiero confundir. Uh -huh. Pero en todo caso... Eliminas otra fuente de grasa como el aceite vegetal, como el aceite de coco que no es que es malo, pero uh -huh. no queremos añadir más calorías eh, La margarina, la mantequilla, lo reemplazas La crema de leche La crema de leche, exactamente, todo ese tipo de grasas eh, se contabilizan Para darte un ejemplo concreto, si normalmente te sirves una porción de aguacate un cuarto de aguacate, medio de aguacate lo remueves, pones el aceite de oliva si ves, incluso con grasas buenas tienes que hacer ese cambio Ahora, ¿cómo lo puedes tomar? La primera es una idea que no es de nosotros, sinceramente, sino la obtuvimos del doctor Mandel, que tiene un canal bastante interesante en inglés, eh, lo puedes buscar en, en YouTube, y es tomarte en ayunas, aunque no hace falta que lo hagas así, dos cucharadas de aceite de oliva y le pones un poco de sal rosada encima. Y con eso no solamente le mejora el sabor, sino que también te da sodio. Y el sodio es importante para la conducción de electricidad. No quieres ni un exceso de sodio y tampoco quieres poco sodio. Quieres la cantidad que necesita tu cuerpo. Y te lo tomas de esa manera. Eh, de hecho no es tan desagradable. Ya lo he hecho algunas veces, pero prefiero mil veces ponerlo en otras cosas. Ahora, si eres de las personas que no tienen mucho tiempo, que se olvida y quieres en, en tu mañana o en la noche simplemente ya salir de esto de aquí, lo puedes hacer de esta forma. Pero bueno, Arica te va a sugerir otras formas que son un poco más agradables para, para comer aceite de oliva. Bueno, a mí me gusta mucho consumirlo en dips. ¿En dips? ¡Qué rico! Cuéntales cómo harías un dip con, con aceite de oliva. Uno que me gusta mucho en, y que preparamos en mi casa es... En una licuadora ponemos una lata de atún, ponemos aceite de oliva, dos cucharadas de aceite de oliva, le ponemos un poquito de sal, un poquito de pimienta al gusto. También le ponemos un sobre de gelatina sin sabor. Disuelto en agua. Disuelto en agua. Mm -hmm. Lo mezclamos todo. Y al final lo ponemos en un recipiente y, lo ponemos, eh, y le ponemos para decorar, lo llenamos de aceitunas. ¿Y con qué te puedes comer ese hip? Si estás llevando una dieta baja en carbohidratos, una dieta keto, puedes utilizar apio y zanahoria. Sí, zanahoria. En nuestra dieta keto sí. modificada, que es la mejor del mundo, puedes comer zanahoria. Sí. En otras mal hechas, no. Y si estás llevando una dieta balanceada, que incluye cierta cantidad de carbohidratos, puedes hacerte unos chips de camote al horno. ¿Camote o batata? y con eso ahí tienes proteínas, carbohidratos y grasas. Y en la otra tienes proteínas y grasas. y grasas. Y algo de carbohidratos y de los vegetales, pero sobre todo son fibrosos y eso realmente el cuerpo no, no, los, no absorbe. los absorbe. Y otra forma de tomarlo, aunque te parezca raro, es en batidos. Realmente no tiene sabor, especialmente cuando utilizas sabores fuertes en algún batido. Por ejemplo, si utilizas... Mora. Mora. No se siente para nada. De pronto se siente la cremosidad y sí. eso le da un, un, un mejor, sí. no un mejor sabor, pero una mejor textura. Uh -huh. Y lo endulzas con stevia y para la parte proteica le puedes poner colágeno, de preferencia el booster, te lo dejo aquí en la descripción. Y de esa forma tienes un reemplazo de comida, donde ahí también tienes proteínas, grasas y ligeramente carbohidratos por parte de las la fres... moras. Y si quieres más carbohidratos, le puedes poner incluso guineo si es que tu plan, tu metabolismo te lo permite. Y ahora sí, ¿cómo lo vas a utilizar dentro de tu plan? Si has descargado uno en adrengepes.com. Si no les he hecho un anda slash test. Toma el test y descarga el programa adecuado para ti. Cada cucharada de aceite de oliva representa una porción de grasa. En base a lo que has visto aquí, quieres agregarla todos los días. Así es que en tu plan lo que haces es, reemplazas el aguacate. Lo que te dijimos hace un momento, el aguacate, la mantequilla... Una cucharada de aceite de oliva reemplaza una porción de grasa en tu plan. Y listo. Bueno, Fanatical Fitness, ese fue el video. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides dejar un like. Para ver un batido que te ayuda a derretir la grasa en la barriga en el contexto de un plan nutricional correcto, haz clic acá. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit. Y nos vemos en un próximo video. Chao.